Bueno, aquí tenemos la cámara del Realme 9 Pro Plus y como pueden ver, tenemos opciones que se asemejan a los lentes más famosos de los fotógrafos 16 milímetros, 24 milímetros, 50 milímetros y hasta 120 milímetros así se maneja el zoom en este modo calle 2.0 o street view como pueden ver tenemos una especie de dial precisamente para cambiar de lentes o en este caso de zoom no es el más fuerte en este modo pero como lo vamos a ver más adelante en la cámara regular sí y también tenemos opciones de filtros muy interesantes que para redes sociales van a caer como anillo al dedo 90s original modo calle blanco y negro, dramático, moderno, cyberpunk, flamingo, astral y daisy y aquí vamos a hacer algunas pruebas intentando seguir al avión con el equivalente a un 50 milímetros que como pueden ver funciona de una manera bastante interesante y ya vamos a ver las facultades a nivel de video aunque le falta un poco de estabilización, hace un buen trabajo. Y a nivel de cámara, fíjense el zoom, cómo funciona, cómo nos acercamos un poco a esta iglesia icónica de Medellín. Y algunas otras fotos con los diferentes tipos de filtros del modo calle, en donde se ven muy bien, le da cierta calidez e inclusive un nivel de drama interesante en la noche también las luces como se pueden dar cuenta se ven de una manera muy cool